En este momento voy a subir una cancioncilla del Grupo 2R, que de lo han R hecho fantástico. Lo voy a subir ahora a Artist y a Instagram. Es que no me ha dado tiempo ahora, lo voy a subir. <risas> <risas> Os va a gustar. <risas> <risas> eh... Vamos a ver, es arriba es está objetivo? bien. Eh, solamente un gráfico, no son dos. Sí. Eh, trabajar la velocidad de los participantes. Claro, se supone que es de los participantes. Lo que hay, si tenéis que especificar, lo que tenéis que poner es cierta velocidad, pues, segmentaria, de lanzamiento, de desplazamiento, especificar cosas. Sí, en los objetivos, no pongáis cosas generales, poner cosas más específicas, ¿vale? Más operativas, específicas y operativas. Eh, mejorar el tiempo de reacción. Vale, tiempo para vez, vale Equipo atacante, cruzar la línea de defensa sin que te pille Equipo defensor, pilla hasta Acumular el mayor número de puntos posible entre todas las rondas El que gana es el que acumula acumulamos ¿no? puntos Vale eh, Lo otro está bien, el tiempo está bien Quizás faltaría la alguna, clase, alguna calificación clara. o clasificación más, como la edad, por lo cual no hubiese estado mal que hubieseis puesto dos de estos. Y me ha parecido muy bonito aquí, pero solamente habéis puesto aquí lo de los movimientos. Ah, no, aquí, en todo, están, verdad. Están en todo. Está muy chulo lo de. Eh, por si a alguien le interesa, eso es darle un alfa, transparencia alfa a los. Transparencia alfa a los a lo dibujitos, ¿vale? Y por lo demás pues está bien. Así es que venga, empezad. Bueno, silencio, soy vuestro rey a partir de ahora, ¿vale? En este juego vais a tener que defender mis dominios y el equipo que más puntos acumule al final del juego va a ser reclutado por el ejército real. Bueno, voy a explicar básicamente cómo va, cómo funciona. Va a haber un equipo atacante y un equipo defensor. En el equipo defensor se va a colocar en las cuatro líneas, cada uno con un churro, y cada uno va a poder pillar desde el borde del campo a aro, de aro a aro. El equipo atacante tiene que intentar llegar al final sin que le pillen con los churros. Los aros son bases defensivas, aunque ya tengas un pie dentro, ya no te pueden pillar. Y pues ya que en llegar, los churros se cogen así, con las dos, porque si se coge con uno, se puede romper, y pues ya está. Vale, digo el equipo rápido, escuchamos. El equipo A, Andrea Montes, María, Otero, Alberto, Carlos Luque, Barta, Dani, José, eh, Eva, Andrés Torres, Mario Obre, José Palomar y yeah. Mario Fisca. Mm. <risa> Yo no puedo hacer la Que te pasa, Mario. Silencio, por favor. El equipo B, Andrea Reyes, Asun, Fernando, Manu, Juan, Pedro Rojas, Sergio Morinante, Luis, Verónica, Cristian Reyes, Mario Juarra y Pedro Plaza. Hay una cosilla antes, chicos. Va a haber tres fases. la primera fase simplemente lo que he contado, el juego base. Después va a haber unas personas que van a contar más puntos. Durante el juego van a tener unos brazos y, y si llegan vale. al final, anotan más puntos. Y luego al final ya meteremos más dinámicas con cartas y con otras funciones. Vale. ok ¿Alguna es duda? Es la primera fase... Sí, yo tengo no, una pregunta de no, no, no, ese tipo... No, no, no, no, ¿a que, eh, el equipo A ataca ahora y el equipo B defiende, ¿vale? Hay okay. tres fases, en cada fase van dos rotas. El equipo A que no defiende, luego cambiamos. Vale. Vamos a colocarnos el equipo B. El, el, el, el, el equipo A. Bien, el equipo A. Bien, el equipo A. ¿El equipo a? ¿El equipo a? no lo han sido dando. Vale chicos, primera fase completada. El reglamento del grupo es 18 para el primer equipo que ataca, vale, el equipo A, y 17 para el segundo. porque hay gente que se está saliendo claro, por fuera ¿eh? ¿eh? <risa> para poder pillar la... Sí, sí, es eh, el hombro que me el hombro. ¿De el hombro, el hombro, lo tengo fatal. lo pasa? Es es Estoy pero... que que no, no, no, no, no, aqui, pô, que Let's yeah. get